Continuamos en el Infoclaxo, lo comentábamos al principio del programa y realmente es eh, un placer la posibilidad de tener una figura como la entrevistada que vamos a tener solamente en segundos, nomás, porque da la posibilidad de ver concretamente cómo algunas medidas políticas pueden ser muy transformadoras y realmente sabemos y lo comentamos aquí en el programa desde hace un tiempo, eh, cómo se generó un halo de esperanza muy importante con el proceso que se está dando en Chile con eh, el triunfo muy reciente de Gabriel bosch y que realmente está generando transformaciones que son muy importantes y en definitiva está generando transformaciones muchas de ellas que tienen que ver con lo sucedido en las calles en chile eh, hace un tiempo atrás en donde las protestas realmente se transformaron en el eje a mirar en latinoamérica y el caribe tenemos la posibilidad y le damos la bienvenida a janet jara román administradora pública abogada y política chilena desde el 11 de marzo es eh, ministra de trabajo y previsión social del gobierno de Gabriel Boric, miembro del Partido Comunista, se desempeñó como subsecretaria de Previsión Social durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet desde el 2016 hasta el 2018. Y le damos la bienvenida a Janet. Muchísimas gracias por estar aquí en el InfoClaxo y en serio, un placer eh, tenerte para poder hablar unos minutos. Bienvenida. Hola, un gusto estar con ustedes. Además, eh, compañeros y amigos de Claxo y también,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 Ministra, en, en todo este camino usted recién nombraba algunas cuestiones relacionadas con la reforma de pensiones, ¿cuáles son esos puntos clave eh, a modificar digo, y cuál sería la estructura a modificar? Porque entendemos que son cuestiones muy enraizadas también en la dinámica social, inclusive la, la transformación posiblemente no sea solo política, sino también cultural, para que una gran parte de la población, que por ahí todavía no termina de entender eh, lo, lo complicado que es que no se haga una reforma, que empiece a entender eso, ¿no? Sí, una pregunta muy esencial y a la base. Sabes, lo que nos pasa es que nosotros hemos conocido generaciones completas, solamente lo que se denomina la capitalización individual y donde eh, desde su propia definición, digamos, la, eh, se asume los riesgos del envejecimiento, eh, cada quien en, desde su propio costo y riesgo, digamos. En Chile hay un dicho popular que, habla, que dice lo siguiente, dice, cada uno se rasca con su propia uña. ¿Ya? Y ese dicho en realidad engloba toda la filosofía que hay detrás eh, de la denominada capitalización individual administrada por la AFP, que como bien sabemos, además refleja el comportamiento del mundo del trabajo. Entonces, en países como el chileno, donde los salarios están hacia la baja, muy cercanos al al, al sueldo mínimo, que atrae no solo al, al, a los que pueden pagar exactamente lo mínimo, sino que además todos los salarios que se pegan a él, eh, eh, que tiene lagunas previsionales, que, que tiene desigualdad eh, salarial por temas de género, todo eso se reproduce también en el mundo laboral. Bueno, entonces lo esencial, eh, en primer lugar, diría yo que es instalar el concepto de seguridad social, no solo en lo normativo, sino que también en el trasfondo cultural. Y eso es tremendo desafío en una sociedad como la nuestra, eh, porque si bien eh, sabemos eh, todas y todos que así no podemos seguir, es la alternativa de la construcción, en la construcción de la alternativa es donde estamos eh, conversando y poniéndonos de acuerdo. Entonces, estamos realizando ahora un proceso de conversación tripartita, como señalaba, empleadores, trabajadores y gobierno, descentralizada, eh, eh, Chile es una eh, larga y angosta franja de tierra que tiene 16 regiones, 16 eh, territorios eh, administrativamente, digamos, definidos como regiones, y que eh, se está realizando en cada una de estas regiones, donde se invita a la y los presentes a conversar de los principios de la seguridad social, de la solidaridad, de la universalidad, eh, también de la equidad en el sistema. Se hace una reflexión, y se hace una reflexión además cómo eh, el actual pilar contributivo y no contributivo de pensiones son consistentes o no, con estos principios eh, de, la, de la OIT, ¿no? Eh, en, en esta construcción entiendo que es una construcción mucho más solidaria y en donde la lógica social prima por sobre, la, sobre la lógica individual. Y ahí me parece que está el, el núcleo, ¿no? Entiendo bien, ministra, la de, de, de la transformación cultural, ¿no? Digo, de cambiar esa no, lógica. Y, eh, no, por, claro, yo por, creo que ahí, es, ahí está la clave y además eh, se ha producido un fenómeno, porque en... En nuestro país el pilar contributivo que lo cotiza solamente el trabajador, aquí no hay cotización patronal, ¿ya? Eh, además la cotización es del monto, de la mitad de lo que es la cotización en los promedios del mundo, es del 10%, es de carácter individual, entonces el trabajador o la trabajadora cotiza solo eh, para su cuenta evidentemente y al final de su vida va a poder pensionarse con lo que le quedó en, esa, en ese saldo más pérdidas o más, más ganancias, pero que además se produce una cuestión muy compleja, eh, muy poco entendible para la ciudadanía, porque los fondos de esa capitalización individual están expuestos a los riesgos del mercado financiero, con utilidades o con pérdidas. Pero no hay una correlación entre la remuneración que le paga el trabajador a la FP, porque se la paga en función del flujo, en función de su sueldo, y el resultado del fondo. Entonces, cuando los fondos les va bien, el trabajador le paga una comisión al FP. Y cuando al fondo le va mal, el trabajador le paga exactamente la misma comisión al FP. Entonces, no están alineados los incentivos. Bueno, a la esencia, técnicismo más, técnicismo menos, lo central va a estar dado por entender que eh, la seguridad social es un derecho humano que le asiste a todas las personas y que basa sus principios, entre otros, en la solidaridad, que es distinto de el... Eh, la capitalización individual. Es bien probable que arribemos a alguna solución de tipo mixto en nuestro país. Eh, hay algunos instrumentos acá en Chile de la seguridad social que ya reconocen esta mixtura entre lo individual y lo colectivo, como el seguro de cesantía, que tiene cuentas individuales y un fondo de cesantía solidario. Pero es una discusión eh, que estamos dando porque lo que te iba a contar, Gustavo, es que eh, en nuestro país, además, durante mucho tiempo, cosas que son comunes habituales en la, solidaridad, en la Seguridad Social Internacional, se han eh, de alguna otra forma demonizados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eh, en torno al reparto, se ha señalado que es una caja pagadora que eh, se gasta el plato hoy día, y para mañana, justo cuando a ti te toca jubilarte, no hay ningún peso. Y la verdad es que sabemos que el reparto moderno usa técnicas actuariales que aseguran la sostenibilidad de los beneficios para el futuro, que es una obligación, yo no compromiso de Estado en esa materia, eh, no sepo. Sé, pues, eh, aquí hay solo instituciones privadas sin fines de lucro en materia de pensiones, es de interés también de nuestro gobierno que existe una institucionalidad pública, entonces, por otro lado, se trata de señalar como una caricatura que esto sería para que los políticos se roben la plata, y estamos hablando de instituciones altamente tecnificadas, protegidas por rangos constitucionales, entonces, hay un debate bien de, de, de extremos, pero que Igualmente, tenemos la uh, confianza en que logremos llegar a un acuerdo, Gustavo, porque la necesidad de mejorar las pensiones es tan alta, tan alta, tan grave, tan profunda y tan importante para la sociedad chilena, que todos, y todos vamos a tener que ceder en nuestra eh, bandera más, más rígida, digamos, con el fin de poder sumar voluntad y sacar el proyecto adelante. Se lleva mucho tiempo esperando. Eh, ministra escuchaba recién cuando usted dijo eh, solidaridad social en vez de seguridad social pero me pareció maravilloso porque pero alude a eso me pareció maravilloso porque lo corrigió inmediatamente pero cuánto tiene que ver con la solidaridad de este tipo de construcciones eh, y en ese sentido ministra por último y para no, no robarle más tiempo eh, hablaba hablaba de la pandemia en un inicio eh, hubo dos momentos como muy fuertes relacionados con la pandemia uno de ellos inclusive en parte de la academia con cierta expectativa social que podía ser un momento muy transformador en el cual las lógicas del individualismo, no sé si fueran dejadas de lado por completo, pero en todo caso se empezaron a construir dinámicas diferentes. Lamentablemente con el paso de dos años de pandemia, muy bravos y muy duros en diferentes partes del mundo, no parece haber sido eso que se haya transformado, sino más bien se han endurecido las lógicas de la desigualdad en de muchas partes del mundo. ¿Cuál es su análisis con respecto a lo que sucedió con trabajadoras y trabajadores en, en Chile en este periodo? que gran parte estuvo con un gobierno de derecha, ¿no? con el gobierno de Piñera. ¿Cuál es su análisis? ¿Qué sucedió en pandemia con el trabajo en Chile? Bueno, fue un golpe muy duro, me imagino además, eh, no solo en términos económicos, sino que también emocional. ¿no? Yo creo que ninguna ni ninguno de nosotros... Eh, esperaba enfrentar una pandemia mundial. Uno se puede imaginar varias cosas que van a pasar en la vida, o que podrían eventualmente pasar, pero una pandemia era más difícil de predecir, ¿no? O de prever. Eh, fíjate que en materia de empleo tuvimos eh, altos niveles de empleo producidos por cuarentenas eh, bastante eh, estrictas. En un principio yo... Creo que el tránsito de los países debe haber sido muy similar en esto. Llegamos a perder cerca de un 20% de la fuerza laboral en materia de empleo. Eh, estuvimos con 2 millones de personas desempleadas y sin ayuda estatal. El gobierno del presidente Piñera tuvo una política muy restrictiva, eh, sobre todo en un principio en este tipo de materia, y el Parlamento luego fue empujándolo a que dieran apoyo y ayuda en Chile volvieron a abrirse espacios de, de comedores solidarios, hubo ollas comunes, como se les llama acá, desde los territorios, que no se veían desde la crisis económica más dura que hubo en la dictadura. Eh, sí hubo después, con eh, bastante avanzado el tiempo, digamos, eh, procesos de transferencia eh, fiscal, acompañados además de retiro de los fondos de capitalización, que en el momento más duro de la pandemia también permitieron eh, superar esta situación, pero en materia de mercado laboral aún todavía no nos recuperamos, ¿ya? Las mujeres en el minuto más duro de la pandemia retrocedimos como si hubiéramos estado 10 años atrás en participación laboral. Hoy día nos quedan todavía puestos de trabajo por recuperar previo a la pandemia, o sea, no, ni siquiera hemos recuperado lo que teníamos antes de la pandemia, eh, pero además la calidad en el empleo es algo que nos tiene preocupados, del empleo recuperado, eh, tanto por la cantidad de horas de trabajo en las cuales hoy día las personas están empleadas con el nivel salarial consecutivo, digamos, como por otro lado porque mucho del empleo que se ha recuperado es informal, y por tanto sin seguridad social, sin salud laboral, sin equidad, sin, sin todas las condiciones de lo que es el trabajo decente y regulado, ¿no? Eh, y esa materia nos tiene preocupado y preocupada. Tenemos desafíos eh, por delante, diría yo, que tienen que ver en primer lugar con recuperar empleo y formalizar, pero así como también con reencantar, Gustavo, eh, a efectos de que la y los trabajadores eh, puedan adquirirse nuevamente al trabajo formal, porque... Fíjate que nos ha pasado hoy, hoy día, para contarles, estamos en, en Chile entre esta semana y la que viene discutiendo un alce salario mínimo que ha sido la mayor en 25 años, ¿ya? Que además viene acompañada de un subsidio a las pequeñas y medianas empresas para que puedan absorber este alce salario mínimo que es de más de un 14%. Eh, pero como el costo de la vida está creciendo... Igualmente se siente que no es suficiente. Es una ayuda, es un apoyo. Sabemos que además de la alza histórica más importante que se registra, pero también sabemos que hay hartas necesidades en la vida de la, y los trabajadores. Entonces, estamos con distintos tipos de desafíos. Y lo que nos ha pasado es que muchos trabajadores informales eh, han descubierto que trabajando el fin de semana o unas pocas horas a la semana, muchas veces pueden generarse un ingreso muy similar a lo que es el salario mínimo. Entonces, si nosotros queremos promover el empleo formal, tenemos que mejorar las condiciones la laborales de los trabajadores que están en empleo formal. Y por eso tenemos el compromiso de... Subir el salario mínimo a un estándar, que acá se ha generado un debate por largo año, si lo subimos, eh, eh, no sé, 5 dólares o 10 dólares, el salario mínimo o 3 dólares, no sé. Pero en realidad no se mira ni el costo de la canasta básica alimento, ni la línea de la pobreza, ni, al, ni algún otro indicador. Entonces el presidente lo que nos ha planteado como desafío es generar una política salarial salarial, perdón, y avanzar a estándar línea de la pobreza. Así también vamos a avanzar en reducir la jornada laboral de trabajo a 40 horas y la vamos a implementar con gradualidad para que no afecte el empleo y lo vamos a hacer porque estamos convencidas y convencidos que va a contribuir al buen vivir y porque además Chile, que pertenece a la OASD, es de los países que tienen jornadas laborales más altas con tasa productiva más baja. Entonces, tenemos algo que revisar ahí y a partir de la pandemia también ha surgido... Eh, cada vez más eh, eh, enfermedades de origen mental, eh, tanto del mundo laboral como eh, del sistema de la salud común. Entonces, eh, vamos a avanzar en salario mínimo, como señalé, en 40 horas laborales, en formalización y en empleo, y así también en la reforma previsional. Y ahí están los cuatro ejes de los cuales estamos trabajando este año, querido, con todas las fuerzas, porque sabemos que es importante eh, avanzar en justicia social. Ministra, eh, agradeciéndole enormemente y, y reconociendo, varias veces hablamos aquí en el Infoclaxo como Chile durante los gobiernos de derecha era buscado algo así como para mostrar cómo supuestamente el neoliberalismo funcionaba muy bien, era muy efectivo. Y de golpe eh, las protestas, los movimientos sociales, eh, el triunfo de un presidente con un gobierno, con una línea política totalmente diferente, eh, nos marcan que no solamente no funcionaba el neoliberalismo, sino que era muy dramático en la vida de mucha gente. Así que eh, yes. realmente felicitarla y, y entender que hay un cambio muy profundo, ¿no? Y así estamos con mucha esperanza y también, yo diría, con harto requerimiento ciudadano, porque cuando se espera tanto tiempo se quieren se quiere los cambios rápidos. Así que estamos trabajando full comprometidas y comprometidos en eso. Un abrazo, Gustavo. Un cariño sí. a la comunidad de Claxo. Bueno, muchas gracias y, bueno, sabemos que, que tú eres parte de la comunidad de, de Claxo, de un grupo de trabajo, así que eso también es muy importante porque revela cómo desde la academia, desde el análisis, se puede llegar a lugares este, de manejo político y de decisiones políticas que pueden transformar la vida de la gente. Así que muchísimas gracias por el encuentro y hasta muy pronto. Que estén bien. Hasta luego. Y estábamos hablando con eh, la ministra, eh, la ministra de Trabajo y Previsión Social, Janet Jara Román, que nos daba eh, pistas muy importantes y muy fuertes para poder entender lo que significa esta transformación en Chile. Seguimos con el Infoclaxo de la siguiente manera.